hola amigos bienvenido a este video. en este video te diré cómo escribir un examen de matemáticas y obtener buenas calificaciones he subido un video sobre cómo estudiar matemáticas y entender los capítulos fácilmente por favor mira este video. pero en ese video no he explicado cómo escribir un examen de matemáticas y obtener buenas calificaciones te lo diré en este video. La mayoría de mis suscriptores comentaron que debería publicar un video sobre cómo escribir un examen de materias prácticas como las matemáticas. Este video lo ayudará según su nivel de estudio. Si estás en una escuela o universidad, entonces te beneficiarás al 100% con este video. Si está haciendo un curso profesional en contabilidad como contador público, auditor financiero, esto puede ser de poca ayuda. Mira este video hasta el final. Hoy nos centraremos en mil me gusta para este tema. En cuestiones prácticas, cómo obtener más calificaciones. Hoy estudiaremos tres consejos. El primer consejo es resumir las fórmulas y revisarlas regularmente para recordarlas. Escribe las fórmulas matemáticas importantes para cada capítulo. Practique estas fórmulas escribiendo en una pizarra cuaderno en blanco diariamente o una vez por semana. Supongamos que hay un total de 30 fórmulas importantes en el libro, inicialmente puede que necesite ver las notas, y después de unos días puede escribirlas sin hacer referencia a las notas. Tienes que dominar esto hasta que termines el examen. El segundo consejo es escribir estas fórmulas en la última página de su hoja de respuestas con la ayuda de un lápiz. Tan pronto como reciba la hoja de respuestas, escriba todas estas 30 a 40 fórmulas importantes al final de la hoja de respuestas y ahora relájese. El tercer consejo es administrar su tiempo. Cualquier trabajo duro que haga para prepararse para el examen no importa. Estas tres horas de examen decidirán su resultado. Debe administrar estas tres horas con mucho cuidado para obtener los resultados esperados. Lo primero es buscar preguntas fáciles y resolverlas. Necesitará menos tiempo para resolverlos y tendrá más tiempo para preguntas difíciles. ¿Qué preguntas resolverá primero que debe decidir en los primeros 15 minutos? También debe decidir cuánto tiempo puede dedicar a preguntas fáciles. Tienes que resolver estas preguntas fáciles solo en ese momento. Si te quedas atrapado en alguna pregunta, entonces no pierdas tiempo en eso. Pase a la siguiente pregunta para que en el último momento pueda concentrarse en esta pregunta. No lo deje en blanco, sea rápido para resolver las preguntas. Si tiene alguna pregunta, no mantenga la página completamente en blanco. Al menos escriba alguna fórmula o pasos y responda a esta pregunta al fin. En temas prácticos, es posible que no pueda recordar la respuesta de inmediato, para eso debe intentar resolverla, al intentar esto obtendrá una idea. En lugar de no escribir nada, intente escribir algo para obtener algunas marcas. Cuarto consejo es la presentación. Mucho depende de cómo se presente en su hoja de respuestas. Mantenga la hoja de respuestas sin desorden, cruces, etc. Si cree que el cuestionario es demasiado largo, puede decidir no dibujar líneas adicionales en la tabla. Eso está bien. Al hacer esto, puede ahorrar su tiempo. Puede escribir datos en una tabla y luego puede dibujar líneas. Puede dibujar líneas para separar las preguntas también al final. En el último momento puedes tomar lápiz y borrador y dibujar las líneas. Espero que este video te ayude a escribir el examen de matemáticas y sacar buenas notas. Me gusta, suscribirme y compartir mi canal para mantenerme motivado para publicar nuevos videos para beneficio de nuestra generación. Gracias por mirar, nos vemos pronto.